¡Hola! ¿Qué, está? Es? qué? Mira que ahí. de vas no. <risa> sí, Te vas a caer de. ¡Ah, jajaja! desde la parte más alta de hum! la vaquería. Literal, buena suerte a todos. Señores, vamos a echarnos un. Un escondite. Para quien no conozca este, este es Carlos. Peluca. Carlos, jugué también. El... salía en el vídeo anterior, me he mucho. No sé so... si sí, sí, ah, sí, soy, soy, soy, soy el tiro volador. <ríe> el tiro que se ahí. Home, home run. Home run. <ríe> bueno, más allá un escondite, señores. ¿Vas a estar cansado ya? Sí, yo también estoy cansado. Dice la graciosa. No sí. Y bueno, señores, eso. Ahora nos vemos. En una casa abandonada, ahí, tu crema. No ¿Es una casa? ¿No? no. No lo llames casa porque. Es una no, vaquería. vaquería. ¿De ¿La Air Force? ¿Y esa es Air Force? no? Able. ¿Sí, Able? ¿No? Eh, solamente digo que yo en el escondite soy un poco malo. ¿Cómo son? Menos oscura, ¿no? No sé, oscura es un poco complicado, pero bueno. Internet ya está. Tocó medio, ¿no? Tocó medio, ¿eh? Ya. Bueno, ya estamos aquí, señores. señor. Okay, eh, mira, explico un momento rápido el vídeo. Vale, explicamos. Vamos a hacer dos parejas. ¿Cuántos es que vos, somos? ¿Dos? Somos hoyo. Vale, somos pares, perfecto. Pues entonces. Dos eh... ¿y el resto se esconden parejas o se esconden solos? no vas no, a no, esconder solo o en pareja? Sí. A quieran. ver, Así son parejas, pareja, hagan ¿no? lo que quieran ver, Como quieran, sí, sí para como esconderse quieran. como quieran vale, vale, bueno, son parejas y pilla uno o dos Vale, Oye, el límite Pillamos en pareja pillan, Y, el, las y las el, las las las los que están escondiéndose, freestyle, como escondidos, quieran Sí, como quieran Nos escondemos siete en el mismo sitio Vale Los que pillan tienen que esperar cinco minutos como máximo Y tienen que llamar, o sea, ellos tienen que llamar cuando se escondan Pero como máximo Que mandes por el grupo, ya salimos o lo y todo Vale y nada eso eh, cuando ya mental pero máximo cinco minutos así que eso y ya empezamos ya quiero. vale pues empezamos Edu y yo señores y las señores eh, ya, lo decimos dale. aquí sí, eh, eh, que cada uno grabe lo que pueda a ver si podemos poner algún ten, pofo ten, o algo tengo vamos a empezar Edu y sí, yo sí, eh, trío, y a ahora nos vemos hey, señores vamos a contar una anécdota aquí que es una piscina que está aquí eh, Carlos Carlos. el eh, Marcelo de Marcatún. el Marcelo eh, bueno La al hombre del suelo un momento Señores, no sé si se aprecia. Voy a subir esto. Vale. Esto es como una piscina, bro. ¿Alumbra el suelo? Ahí se ve. ¿Alumbra toda la piscina? Vale, esto es una piscina, bro. O sea, era, antes era una piscina. Y bueno. Aquí, yo creo que aquí me no no, no, Bro, no sé si me dan las vacas, pero... Bueno, es una piscina, ¿no? como se puede? Parece una piscina. ¿Cómo? si tenemos más mugre que bueno, pero pues son jordabeles, es un rollo de la piscina o sea, el rollo de la piscina? Esperar, porque el flow es muy friki de cosas abandonadas, de meterse por todos lados, muy rasgo tal gente vive en la Sí, sí, vive, mi tío Paco vive aquí si bajamos? No, no, es, es por aquí, es por aquí al lado, es muy guarro, a lo mejor se lo espera, Pero es muy guarro voy a bajar la linterna para que no lo Vale, por aquí no, es es por aquí Cuidado, que la última es Genius. Por aquí viene una paloma muerta. Y sí, tiene pinta que. Estoy un poco pegado, la tiene pinta que por aquí mucha limpieza no hay. Vale. Mira, la tú vas. No pero... Es que me escuchan los sí, cuernos. Me escucha pedidos en su casa. Sí, Mira, estas escaleras aquí están feas. Te es que pagas un poquito, Alex. Tienes esto, Bueno, pues Carlos, afoga para allá. Carlos, venís por aquí Carlos, sin linterna. Vino por aquí sin linterna. Y escúchame, y yo le digo, Carlos, Carlos, no vayas de sobradete porque te vas a tapar. no yo controlo. Yo controlo. Atento. Hizo el salto de Super Mario, sí. Y salto de Super Mario aquí, pero de hecho, a lo, <risa> espérate a ver cómo se te ve. Bundesliga. <risa> no, pero acá está el aquí. Pero, bro. La foto de Canona, sí. Pero, pero fue aquí, o sea, fue aquí, creo que saltó aquí y se comió eso, o sea, enfoca ahí. Mira, creo que fue ahí y se comió eso, o se arrolló Señores, son las 21, ya salimos de aquí. Mira, yo voy primero, pero porque tú tienes la cámara, porque yo soy un A ver, no, no, vamos los dos aquí y tal. Vale, señores, ya ya tenemos el sitio. No se ve mucho. Pomme luz por aquí valentín para que se vea un poquito. Me enfoca para allá un poco. Estamos por la parte trasera de la de, la, de la, esto, de que la... muy Estamos por la parte trasera de esto están Barra y yo trae, Bueno, pues, estamos en la parte trasera, te metes por un pasillo muy jaco y estás aquí. Si no se la esperan, aquí no creo que miren. Y eso, señores, lo grabo cuando estos salgan. Y eso, yo creo que ganamos. ¡Ay! Me saqué este. <risa> <risa> una cabeza, eh. ¡Mira! ¿Eh? ¡Ey, este es nuevo, no? ¿Chiquita aún? ¿eh? No me ha comprado ni nada, Vale, eh, se no a por aquí. Vente, yo voy primero si quieres. Que tengo la cámara. Bueno, por aquí no se puede, ¿no? Como yo veo una cabeza, aquí me voy a poner. Por, ahí. por aquí. Ah, bueno, aquí. No, sí, me Ay, me susto. Voy Oye, por aquí no. Que me asusta. Ah, yo voy con cierto. Hay segunda planta y todo, ¿no? Yo creo que por aquí no, nadie va a ser tan tan Conforama, yo conforama coforama este espacio. Ya huele quemado, coño. Hola. Yo, hola. Huele quemado aquí, bro. O era. No ver, neumático, neumático. Neumático quemado, puede ¿No ser. Siempre. Sí, hoyo, Bro, es de la polla sabe, bro, hay cosas nuevas aquí, ¿no? ¿Ya este, te has notado? La boya que mira. Nah no, pero bueno, sí, soy por hasta fondo porque... Yo la cara la voy a enfocar ahora porque... ¡Mira! ¿Este no es el del Mario? caminando, me da miedo la cara esta, ¿no? Yo ¡La cara esta, brother! Qué hijos de puta, ¿eh? Bueno, Yo pensé que era más fácil, ¿eh? ¡Esto es gigante! Yo... Yo pensé que era más fácil Y encima, es que te lo juro que Carlos es un tráiler Carlos... Carlos no, no, los... es que son muy tráiler, tío no, vamos a casa de Pedro y llamamos a Carlos ¡Hostia, la sombra, tío! ¡Más de menos de Tranquilo, tranquilo, es eh Vamos, vamos pero, mira, para puerta, mucho, ¿eh? vale, pero ahora hay que dar la vuelta, o sea ¿Te imaginas que tienen uno de estos, bro? ¿no? De un bobo en la cara ¿Te trae traes ahora aquí, no? No, pero es, que, no, no a ver, es que, bro, que esto es muy grande, te lo digo en serio Esto es, vamos ¿Tú, ¿Tú ten en cuenta? Que ahora mismo podríamos, a lo mejor Pedro nos vio Y se está apretando la cuca en silencio No, ya lo sé, te imagino que nos encontré que vistas tenemos las palmas, oh, señor! ¡Vamos, hacer una foto aquí para la pibita! <risas> ¡Míralo! ¡Fuerte! Ya, a ver, a ver. Más te imagino. Vamos a ir por el otro lado. Vamos a ir para allá. ¿A dónde? ¿Para dónde? Ahí Ahí estamos yendo al principio. Pero, pero. Espérate, a ver si subo esto. Yo creo que se ha crema más crema. En planta, a ver. Oh, eh. Mano arriba, no la de caer Aquí no hay no. ¿Y aquí? Pero parece que están ahí, ¿eh? No, no, no, no. Yo me cagué, yo me cagué. Bro, eh, eh, no, no, por ahí otra vez no, meter. ¿Eh? Acá, escuchar aquí para allá, vamos, vamos para, allá. para allá. Vamos para allá. Es que esto ahí? no le muevo. Eso, vaya andando pistas, que esto es enorme. Ah, no. Bro, eh, es una cosa. yo bueno. a miedo que bueno. Opa, venía quito ah. crema. Allá la no, llevete. Mira, si a tiene pensado aquí de picar a una pibeta que se lo que son. No, no, porque vamos. Pues es SIDA. Como Daniel Rojo. Daniel Rojo tiene SIDA. Daniel Rojo tiene SIDA de toda la vida. De toda la vida, digo. No. de sí, pero no. No quiero Bro, bro. Carlos cuando está muy invitada, yo creo que se mete aquí en uno de estos. Bro. ¿Ah? Está en la izquierda, bro. Es Valentín, ¿o no? ¡Valentín! ¡Saca el nico ¡Están aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! aquí no no, no, no. ¿Qué fue, ¿Qué fue aquí? ¿Qué fue aquí? ¿Qué fue aquí? ¿Cómo va a ser ahí? Sí, sí, Oye, que... ¿Dónde pasamos antes? Que aquí hay una segunda planta, ¿está bailado? No, no. Vamos para allá si quieres, pero yo creo que por aquí no fue. Vale, yo creo que ya estás por aquí, ¿eh? Bro, yo no creo que esté por aquí. O sea. Dios, pero qué sitio sí, este, cabrón. ¿no? Como alguien está aquí, yo que allá, no vea a niña a pasar. Como alguien me asusta, hermano. No, pues seguimos aquí en la búsqueda. Estás en la segunda planta, Edu? no hay más. Es, es donde yo te dije, te lo juro. Mira esto. Susto. Susto que da un y entro? Entra. Entra. Ah, pues entro yo aquí, jodido. Entramos. Entra, tío. No, pero porque va a salir después. Sí, va a salir, mira. Mira, si quedan aquí, ganó. No? Chúpala. <risa> Ya sí, aquí se metió ahí es el puto. Es que luego para salir me cago en la puta. mira. No, no, no. Mira, toma, psicofonía. Me cago. Este es final, ¿no? Sí, bro, que están ahí. No, que escucha Valentín, ahí. vente para no, aquí. Vamos para allá, caí, vinimos antes. Que no, que por aquí no hemos visto nada. ego eh, Verás tú, cabrón. Hostia, me, me caigo para allá. Bro, vi algo pasar ahí. Sí, yo también. Ahí hay alguien, hijo de puta. Yo lo vamos a buscar tú yo, ¿no? Yo me voy a quitar la sudadera, viejo, porque tengo más calor que bueno. Dónde, sí, espérate, ¿qué quiere? Que me, tire, que me enrisque. Por aquí, por aquí. Sí. Por ¡Manolo Vieira! ¡Manolo Vieira! <risa> ¡Manolo Vieira, cabrón! ¡Están ahí, mi polla Pero cállate, ya, hermano. Cállate no te despistas. Dios, ¿pero cómo sigue hasta ahí atrás? Chabrón, ahí hay alguien seguro, bro. Lo tomas claro. Ahí hay alguien. Pero vamos, cantado. ¿Te imaginas que es eso? Se ¿Qué? Por aquí voy, claro. claro ay, ¡Ahí voy! <risa> ¡Tropiezo! Bueno, ¿eh? No me no, primero, ¿eh? Vente, yo voy primero no, ¿Y este? El boquete de leche Sí, para es ese es chulo Para los cinco puntos que te dan leche. El... Sí, sí Mira, aquí no me asustes Me voy a poner un cabezazo ¡Wala! Bro, aquí... ¡Rabe, eh! Huele... ¡Cuéntra! ¡Rabe! ¡Tío, ¡No ha pillado nadie no todavía, no! ¿Eh? ¡Hola! Mira está? Espera, okay. ¡Ah! ¡Cuán wow. <risa> ¿Aquí, aquí hay alguien ya. Sí, bro. Sí, mira, no, mira, Miguel y a este hombre pillado. No, no, a ¿no pasar el móvil para no, no, te explique. Están pasando por ahí arriba antes. Nosotros estamos en ese tejado encima el, tumbados, el Estamos tumbados ahí arriba. Tumbado. ¿tumbado? En ese, bro. Nos hemos recorrido todo. Segunda planta, <risa> no sé qué. Y están ahí. Y nos vamos para la piscina y se la quedan Pedro y Miguel Ángel. Bueno, nos toca a nosotros pillar ahora. ¿Y sí. Se nos lió un poquito, no se podría decir, pero bueno. Yo pensé que habían pillado a agarrar porque como estaban hablando. Claro, que nos habíamos visto nosotros. Vaya puta liada. Tú tienes internet. O sea, tienes batería. one Un minuto, ¿eh? Dos. ¡Empezamos! Posa linternita tú para adelante. Yo enfoco cara. ¡Empezamos! Bueno, vamos directo a esta gente. aquí okay, ahora... a Ya, ya, ya, vamos ¿Sabes cómo Voy a 100%. Sí. Nosotros venimos aquí. No, que eso con una no? ¿Sí se puede contar con un ¿Se puede contar con un No, Sila por la no, pero no. ¿Sí? Parece sí, que los tenemos, no me ni idea, pero... Se si puede considerar... Mira, hay notificaciones. No, esto mojado el piso, loco. Yo es que no veo nada... ¿Y acudieron viene una luz para allá? Vaya, para a allá, para la derecha. Vamos por ahí. Vamos por el ventanuco Señor Espérate porque Yo el parkour no Que sea muy Aficionado Joder puta cómo se rió el perro Dios, Qué que asco esto que es cabrón. qué asco tío Toda lana de las ovejas muertas qué puto asco hermano Estoy lleno de lana al piso Leyendas Pillado Hemos pillado ahí arriba. Hemos pillado. ¿Quiénes son? Baj y mi primo, ¿no? No, no, no. Hemos pillado a Baj y a. Y a Flowade. Ahí estaban. Coño, hijo de puta. Ahí estaban Carlos y Ibarra antes, creo. Están por allá, tío. Aquí estaban antes. Coño, hijo de puta. Estoy tenso, tío. El muro aquel de mierda. El muro aquel de mierda. <risa> Señores, fuimos los primeros y estos tíos los segundos. El de toca ahí, pues no, nos no, vamos a quedar. Pues no, vamos los que, meses, en, en verdad que nos entrenamos. No, no, porque es que. ¿Tú ¿tú el no, pero si el sitio de era una mierda, no, si pero nosotros no íbamos si no, no a Porque yo vi a.. No, no tuvieron que entrar ni pagarnos. ¿Alumbraron y se lo... Hicieron así. ¿A quién vamos a pillar? Los vamos a. Pero pues, aquí. Vamos a... ¿a vamos a pillar a hacerlo otra vez. ¡Hot! seal. ¡Eh, va, un ruido Ya coño, ¿no te ¡Eh, ¿No te cullo! ¡Eh, cullo! ¡Eh, es Hostia, me están, corri están corriendo, están corriendo por aquí a la derecha No van a moverse, tío Están aquí, están No, ah, pero pues no van a moverse Están por aquí, están por aquí Están corriendo por aquí Me acaban de tirar una piedra, cabrón no? Esto es uno de paciencia Están aquí arriba, tío Sí, uno sí, sí, sí claro. Si quieres tú, directamente A ver, antes lo vieron Están aquí, están aquí, eh, no. ah. a ver, aquí no. No. Están arriba no, no, no, no, no. Están arriba, a ver, va a escuchar pisar fuerte nos hemos ido de izquierda. ¿Por eso? Lo estoy escuchando empezando. Si sí, me pilla metido en el abuso. buso. ¿sí? Me estoy pegando. Sí. Señores. La boda fue a la siguiente. Estaban aquí. Salimos por aquí. Y luego traemos un móvil. Plegar. Pues esperamos. Mira, acá me encontraen ese un sonido. ¿Para qué se puede llegar a la derecha? Te lo dije en el mismo sitio, en el mismo sitio que estábamos, no sé, tenemos que estar por allí cabrón Pero faltan dos más, déjenme pillar a los otros, que todavía los hemos pillado rápido Ya estamos ya No, para arrancar, no, no. si no te doy culo a mí ¿Eh? No tengas cuidado ¿Por qué se va a tirar tío, tío, no, a ti, Diego? No, ¿Para hacer ruido? Ahí estaban corriendo pero suelo, realmente Eh, bueno señores, les explico, antes de nos encontraron, porque estábamos jugando para el Ball Highlight ya Bueno, nos habían pillado dos, dije, en alguno nos tendrán que pillar Pero un coño entorno y... eso, somos la última pareja que le tocaba por pillar, o sea que... Los manos de Mac, Vamos ¿tú? ahora, ¿tú? sí, los facilitos. Y eso, está pillando, se están escondiendo esta gente. yo creo que alguno va a hacer la gracia, a asustarnos, le asusto a una piña. Como alguno va a asustar, sí que notarla, aquí a mismo, además aquí nadie va a encontrar. Eso, voy a llevar una piedra a la mano. <risa> <risa> y se la voy a tirar. Porque está viendo un ¿no? <risa> ¿Tú veo, coño? Sí, bueno. No, oh, coño, un detalle. O sea, a mí no me haría mal el rollo, sería de repente estar escondido que te pres con un tío que no conocemos, en plan. No la bro. Chua, pero igual se sí. rompe un poco lo que estoy haciendo con la cocorota. Mira, con la, con la pero, Espera, porque esto es importante. Barso polvo. No, qué rico. Estaba jugando al escondite también él y se perdió. Ahora, bueno, que se viene el parkour que me llama en nada. No buscando sitio. No estamos muy lejos de la espalda. Hablaba de Pero por aquí ahora. ellos ver, por aquí yo, por yo, no, mira que ahí en ventana, eh. Chito Piedrolo. Mira sí. arriba. aquí tumbado. Aquí sentado, bro. Aquí, Sentado aquí. En una zona aquí. Y no acá un coche. Sí, ellos tendrían que venir por ahí. Por aquí, por el hueco este. Nosotros estamos subidos aquí con el dedo aquí, pero bueno, se puede conseguir un poco. Pues por ahí tiene que pasar ellos, por aquí. Así que vamos, a ver si no pasa. Venga ¿Vale, señor ¿Empezamos por aquí ¿no? o no? Eh, a... Yo iré limpiando eh, capa por capa. Mira, a ver algún toilette hacia lo lejos. No veo toilette Yo empezaría de derecha, izquierda, izquierda, derecha. No, oh, pero es que esta capa, esta capa es y la peor. Es densa, ¿no? Esta capa es muy densa, está la ¿por qué no? sí Si sí, se asómate, que te estoy viendo la cabeza, jodido melón. Eyete un hecho, barran, Tolete. Podemos ir por nuestro lugar de confianza. Que es la zona de la derecha, por la cual nos dio mucha victoria. Yo me la como... madre, que me ha aquí escondido, ya ¿eh? si te lo digo ya. Mira, que como yo ahí me asuste, no va para ti, vaya. ¿vale? Como yo me asuste, va. ¿vale? Sabes que estás incentivando a que la gente te asuste. Por si te has dado cuenta, vale, sí, mía, aquí a la izquierda. Miguel de derecha, mi de izquierda. Trollfi a la derecha. Vale. Capuchino, capuchino, mandarín. No, pero aquí arriba, ahí pues está, este es típico spot en el que se mete el Carlos. Bueno, aquí está Trolchi a la izquierda, Miga a la derecha. Sí. Valentín, ¿vale? Como estás aquí dentro, te mato, hijo de puta. Ahí casi no ven qué lindo. Que Carlos es Carlos, Carlos, el hiperactivo, se quiere meter, estábamos. Está todo guapo, o sea, porque yo lo veo como muy fama. Todo, lo veo como todo full HD y luego le miro la cámara y se ve negro. O sea, literalmente el video de va a ser black screen. Ya le puedes poner un filtro nacarado, satinado nacarado. Eh, mira, hay dos opciones: o izquierda e izquierda, que es las escaleras estas y la casa esta polla. Sí, la es cual verdad. me da una pereza que te. ¡Oh! <ríe> ¡Oh! Mira, por aquí, esto, esta casa es muy propensa al escondito Te quiero bro. No, mira, ¡Shhh! Ah, ¡Abrillo! venga afuera! ¡Qué <ríe> julo! La clásica cuando era chico. Estos van a estar escondidos en los spots más chungos que de acá. Dios allá al fondo me pega que te cagas. Por eso, por eso. Empezamos segunda parte del videoblog. <risa> eh, hemos encontrado todo allá. Yeah. Mentira, no hemos encontrado a nadie. No. ¡Repite, cagón! ¡Échale cuca, échale cuca! ¡Ja! Mariposa. Eso pensado. Se nos es muy eso. Joder, claro. Bueno, yo voy a recordar que no se puede moverse. Eso es real, Mayi. Hola. Trolfi. Nada, tranquilo, que esto con la linterna sale un de lejos Haces sí. así Haces, oh, no hay nadie Señores sí, Eh, bueno, pasaron delante Muy Qué crema. Lindo, tío Muy crema, pasaron delante Eh, nosotros aquí Y ellos por ahí ¿Esto no la delido? Para ellos? De no, porque hay un cuello fuera, No me enrolla Sí, pero. Uh, da un grito así rápido y ya está <risa> Fácil Ah, que por aquí más Yo, yo esto no lo vi nunca Seguro. Claro. Coño, tu puta madre va a regar que ni p. Ya, pero que tabló sin más. ¿Qué que está arriba de esto. ¡Yo! ¿Y cómo subo yo ahí, viejo? ¡No traes al allá que piedra, bellas, te vimos! ¡No yo? ¡No! ¡Es Petruza! <risa> te voy a tirar una piedra, bomba ya, te lo juro. ¡Te voy a tirar una Sentex! ¡Petruja! En no, plan, yo, yo no me subo ni de coña. Espérate, yo, déjame no. mirar cómo subo. ¡Yo! ¿Y cómo subo yo ahí? ¿Qué has traído ahí, Martín? Eh, vale, faltan flow y va vale. No sé para dónde está flow y va o sea que tenemos que ir a buscarlo. Mira, nos queda por mirar de esta zona, nos queda por mirar esta casa Y luego tenemos que pasar Ay, a la izquierda y luego el repetido, le el puto ¿Eh? el Mira, yo nada más a salir lo dije, dije, si sí. se volvieron a esconder el baño, leyenda, viejo sí, Porque no lo pienso mirar, me parece. Sí, sí, esto, esto va a no lo sube, por ejemplo <risa> <risa> Te imaginas Mira, yo voy a la planta abajo Cabrón, ¿qué pasó? Mie Sí, hombre cómo va Dice <risa> No, pero que no está ni de coño sí, Manetín, me como tú entras ahí, que un grito te vas a caer de coño. ¡Oh, siento... ¡Hostia! ¡Ah! ¡Mira! es? ¿Junto? ¡Junto hizo así! ¿¡labrudo? Y va a irse a Yo mirando para allí y sale de aquí. ¡Puta es! El con la parece Marcel! ¿sabes, ¿Sabes? qué no se le ve nada? Estaba tú ahí y esto, y empezaron aquí y dijeron: Rolfi a la derecha, mía a la izquierda. Y nada de eso, señores, que. Ya nos estamos yendo de la vaquería porque ya se acabó el juego. Eh, comenten el ganador quién les pareció más crema. Joder, nosotros Valentín y yo tenemos una cátedra. Ganamos ganamos dos. No, ganamos, ganamos dos buscando. Eh, eh, nos encontramos a dos. Y hubo una que fue la fusión de de y nos encontramos con cuatro personas y nos pusimos a tirar piedras. Mira, nosotros nos tiramos no tiramos piedras. Book Mobile.